El Festival Soles de Málaga convertirá el próximo 15 de octubre de 9 de la mañana a 10 de la noche el Boulevard de San Pedro Alcántara en una fiesta solidaria para dar voz y visibilidad a las personas con discapacidad y a beneficio de la Fundación Tutelar Fundatul. El Teniente de Alcalde San Pedreño Javier García, que ha presentado el evento junto a la concejala de Derechos Sociales, Abel Sintado, organizado por Fundatul y la Fundación El Pimpi en colaboración con el Ayuntamiento. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, agradecerles su asistencia a esta rueda de prensa. O sea, normalmente hay distintos tipos de rueda de prensa, y en este caso una rueda de prensa para dar buenas noticias. ¿no? Yo creo que es la presentación de un evento muy importante, de un evento solidario, que además hemos sido, podemos decir, y yo me incluyo dentro, pues de Fundatul hemos sido, podemos decir, agraciados, ...con el hecho de que esta fundación haya dispuesto... ...que San Pedro, Alcántara... Eh, ...de la mano de Fundatul pueda celebrar este festival... ...de los Soledés de Málaga... ...y en este caso quiero presentar a... a los grandes protagonistas, me acompaña mi compañera... Eh, ...la concejala de Bienestar Social, Isabel Cintado... ...tenemos también a Rocío González... ...como gerente de la fundación El Pimpi... ...en representación de nuestra querida amiga de del Río... ...está otra amiga de la casa que es la sí. del Río... ...y decir que finalmente está también Rocío como responsable, ¿no?... ...responsable Fundatul de la organización del evento y la coordinación... ...como verán, eh, este es un evento muy importante... ...de un punto de vista solidario, es decir, los fines, es decir... ...todos los beneficios son para, para Fundatul... ...y lógicamente se va a hacer un sitio también que consideramos magnífico... ...el escenario, el espacio es el Boulevard... ...de San Pedro de Alcántara y ese día 15... ...una semana podemos decir, bueno, no una semana... ...podemos decir que dos días antes de que se inicie la feria de San Pedro de Alcántara... ...qué mejor antesala, qué mejor preámbulo... ...que este festival benéfico, solidario... ...que yo en principio lo que sí voy a pedir antes de hacer la palabra de ellos es... ...contar lógicamente con todos los medios de comunicación... ...que le dé la mayor difusión posible... ...y especialmente la participación... ...la participación de nuestros vecinos de San Pedro de Alcántara... ...de Marbella, de Andalucía, de La Chapa y de otros municipios... ...porque realmente... El objeto de este festival es totalmente solidario y yo creo que Fundatula hace un trabajo muy importante a lo largo del, del año, de todos estos años, y creemos que que tengamos también la suerte de estar respaldado por la Fundación del Pimpí. creo que para nosotros es un motivo de enhorabuena y estar muy agradecido a la Fundación del Pimpí. Y sin más, cedo la palabra a, a Rocío. Bueno, pues estamos muy contentos de estar hoy aquí en San Pedro con Fundatul, que es una magnífica ONG que hace una labor increíble, ya lo sabéis, y muy contentos de presentar Soles de Málaga, que es una eh, bueno, es un proyecto solidario en el que pretendemos ayudar a las ONG, ser instrumentos simplemente, no, como sois el ayuntamiento también de, de aquí de, de Marbella, pues entre todos juntos eh, poder dotar de esta visibilidad que se les da, porque es necesario que, que la población conozca lo que se hace y las necesidades que hay y que hacerlos partícipes de que ellos también puedan ayudar y apoyar y poner su granito de arena y vamos a hacer cinco fiestas maravillosas en, en el municipio bueno, en varios municipios de Málaga eh, como es San Pedro Alaurín el Grande eh, Rincón de la Victoria Mijas y Benalmádena ¿Vale? entonces bueno pues ese mismo día a la misma vez tendremos cinco fiestas pero aquí tenéis que venir a la de San Pedro vale que ahora Rocío os va a contar pues todas las animaciones y todas las actividades que vais a hacer ...para algo maravilloso... ...que también os va a contar ahora... ...os va a contar ahora piedad... ...y lo que sí os adelanto... Es ...que si alguno no puede venir... ...y quiere hacer alguna donación... ...la puede hacer a través de... de punto org ...y se puede hacer online... Eh, ...se puede hacer también a través del BIS... ...un 33592... Te voy a repetir... ...33592... ...y hacer vuestra donación... Porque de verdad las cinco causas son todas necesarias y bueno, pues aquí eh, Fundatul hace una labor increíble en los pueblos, que son los que, bueno, pues realmente eh, a veces son los más olvidados y, y gracias a Dios pues tenéis pues este ayuntamiento y, un, y unas maravillosas personas que, que son buenas, ¿no? que son los soles de Málaga, que van a hacer posible que, que esto sea una realidad y que recordemos mucho dinero para que, sea, para que se haga posible el proyecto tan bonito que va a contar piedra. Eh, Fundatul es una, una fundación que, que hay eh, en San Pedro que su vocación es la inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad en la sociedad que formen parte, somos una sociedad diversa y en, entre todos las personas que tienen otras necesidades, otras discapacidades también tienen que estar con nosotros ahora mismo tenemos más de mil proyectos en curso y están en toda la Costa del Sol. Estamos siempre buscando fondos, porque estamos siempre hasta aquí. En cuanto que nos piden cualquier cosa, nos ponemos en marcha. Y la parte Fundatul, la parte en la que yo ahora mismo estoy representando a mi madre, es buscar siempre fondos. Estamos agradecidísimos a los soles del PIMPI porque muchas veces hacemos manifestaciones que son o, o buscamos formas de dinero que para conseguir dinero que son un poco elitistas. Esta vez es totalmente popular, alegría pura, es solidaridad en el pueblo. Entonces, además, dos días antes de empezar la feria, calentando motores, es que no sabéis lo contentos que estamos. Lo que queremos que sepáis es que todo el mundo puede aportar su granito de arena unos con más, otros con menos, y que, y que además que sepáis que existimos y lo que hacemos, ¿por porque de verdad que mmm, yo creo que ser una sociedad diversa en el mundo en el que vivimos ahora mismo es muy importante. Tenemos además algo genial, y es que no sé si sabéis, bueno, que viene Pablo Pineda, ...que es para nosotros... ...pues os podéis imaginar... ...el ejemplo más grande que hay... ...de integración... ...viene a dar una charla... ...en el bulevar, ...así que... ...va a haber paella... ...va a haber una marcha solidaria... ...el que puede... ...se toma una copa... ...el que puede... Eh, ...hacer la marcha solidaria... ...y se compra su camiseta... ...y su bebida... ...para hacer la... la marcha hasta... ...hasta el paseo marítimo... ...y vuelta... ...y luego paellas, orquestas, juegos para la familia, y, y a Pablo Pineda, que nos va a hablar y que, y de, lo que, de lo que él hace y de, y de cómo eh, integrarse la gente que está en, en la misma situación. Bueno, os esperamos y, bueno, es que no sé cómo decir las gracias que os damos Andamos. a los Soles de Málaga de, de haber contado con nosotros y con nuestro pueblo. A vosotros por hacer lo que hacéis, bueno, que es lo pues importante. Sí. Vale, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, a toda la, a toda la prensa, a los medios de comunicación y bueno, ya un poco a decir todo el día, ¿no? Lo que tenemos programado para el día 15, desde por la mañana hasta, hasta por la prácticamente por la noche. Bueno, empezamos el día con una caminata solidaria que llamamos a todo el mundo por favor que colabore con esta caminata. Vamos a empezar el punto, va a ser, vamos a poner un punto digamos de encuentro en el bulevar prácticamente cerca del anfiteatro donde daremos un pack y lo hemos llamado paz de bienvenida y este pack cuesta, digamos, como 10 euros. Es una donación que se hace a Fundatul el pack lo que es lo que tiene dentro del pack pues el pack tiene un bote de, de, de agua además que es buena marca es una marca que los deportistas saben que es una marca buena, una, buena? <risas> una camiseta no, no, que es decir, pero... de de, que también es una camiseta buena, que para hacer deporte sí, es está térmica. bastante, que es térmica, que está bastante sí, es bien. Técnica, ¿vale? técnica. ¿Vale? De, bueno, yo, yo soy un poco ignorante con el tema de la, <risa> de la, de, sí, sí, sí. De los, de, pero bueno, eh, la camiseta está, está estupenda, ¿vale? Que la, cada uno la talla, que tenemos diferentes tallajes, eh, un, una papeleta para el sorteo, que es, que digamos, los diferentes sorteos que tendremos lugar durante el día 15, ¿Vale? Eso eh, son 10 euros, lo daremos en una bolsita, como, bueno, una especie de bolsita todo dentro y eso costará 10 euros. El pack se puede comprar o antes o ya, desde ya, en Fundatul a, a mi teléfono, que es el 677 436 o a Fundatul acudiendo a Fundatul que ya en los medios ya pondréis, digamos, como la información... Y eso, digamos, por un lado, entonces empezamos desde la, la caminata, a las 9 es el punto de encuentro, y en la caminata va desde las nueve y media hasta las 11 desde el boulevard hasta Nuevo Reino, vamos y volvemos, son 5 kilómetros. Eso, por un lado, cuando lleguemos ahí, a la, más o menos sobre las 11 va a haber café, que café va a qué, va a poner, digamos, el, el la afustrat, y también, bueno, pues ya tendremos como la, la barra abierta de, de bebidas y de... Y de ...sobre todo de bebidas, ¿no?, sobre a esa hora... ...y va a empezar una, una clase funcional... ...que va a dar Clanfit, Pepe... ...va a dar una clase dirigida... De, pues, ...para los alumnos, digamos, que quieran ir... ...a todo el mundo que quiera ir... ...yoga, de, va a haber también una clase de yoga... ...que va a hacer Rosa Bar, Barrios... ...entonces va a haber a la misma vez, a las 11 ...una horita de yoga y clase funcional... Cuando termine, pues ya la gente ya está calentita. Para, digamos, pues para empezar a consumir, pues ya vamos a hacer en la, en la barra, que gracias a Soles de Málaga, pues tenemos, digamos, pues vamos a tener paella, cervezas victorias, eh, Coca-Cola, agua, fantas de limón y todas la, las, toda, todo el tipo de, de bebidas y, y, y, y comida, vaya y comida. Después empezamos con los. ya sobre las 12 de la mañana más o menos, con la Academia Ven y, ba y Baila, que van a hacer tres. ...tres bailes... ...después de Van y Baila... ...Aula Fi, ...que todo el mundo conoce... ...Aula Fi, ...que son una academia de cante... Que, ...que van a estar allí también... ...la gente cantando... ...después de Aula, de Aula Fi, rock, rock Factory... ...que los niños van a venir... ...que son también digamos... ...niños y no tan niños... A ...hacer digamos pues... ...actuaciones... ...y ya pues... No, ya más, ...prácticamente nos encajamos... ...a las 3 de la tarde... Entonces, pues después de las 3 de la tarde, pues va, empezamos con el Coro Rociero ahí desde el sur, que también se han ofrecido y van a cantar. Van a cantar, después va a actuar Eva Piñero, eh, después Sonacai y Ana Soto, Juan Trapero Rojo, que es una banda de aquí de San Pedro, Gisela Hidalgo, Tomás Rivera y, Aleja, y, y finalizará ya más o menos en torno a las 9, 9 y media. Eh, Alejandra Gómez como ha dicho Piedad por la mañana sobre las doce y media, una más o menos los horarios no son fijos porque ya sabéis estas cosas como van pues va a hablar Pablo Pineda, va a dar una charla de, de, mota, de, mota, de motivación para bueno pues para ver lo que él ha conseguido todo el mundo que digamos que colabora lo hace totalmente digamos de forma altruista entonces darle las gracias a todo el mundo pues por dedicar su tiempo, digamos, también a esta causa, que para nosotros es súper importante. Y también, pues bueno, por supuesto que todo el mundo de San Pedro Marbella y los alrededores que vengan a consumir, porque cualquier cosa que consuman es dinero para, digamos, para Fundatul para el proyecto que se ha presentado. ...y también agradecer también, que no quiero que se me olvide nada... ...nadie, a todos los colaboradores y todas las personas... ...que aparte digamos de las actuaciones y de toda esta colaboración... ...también van a hacer posible este evento... ...por supuesto a Soles de Málaga... ...por supuesto, muchísimas gracias Ro, por, por, por todo... ...a la Derencia de Alcaldía, por supuesto... ...a tanto a Isabel como a Javier... ...sabes que muchísimas gracias por estar aquí... ...por, por, por darnos esta posibilidad... Al, a la Peña Malaguista que están, están ayudándonos mmm, totalmente volcados, a, de San Pedro de Alcántara, a Motoclub Los Estufitas, que también nos están ayudando totalmente de forma, totalmente altruista, con un amor y una pasión como vaya, como si no hubiera un mañana. La verdad es que increíble. ...a bueno, McDonald's que van a hacer también una colaboración... ...la Asociación de Marbella Cocina que van a hacer la paella... ...que son los que van a hacer la paella... ...a Café Baqué, a Frutas Eladio... ...a Restaurante Nuevo Reino... ...que también nos están ayudando también un montón... ...al Hotel Anantara Villapadierna también por supuesto... ...que también nos ayudan en todo... ...y siempre están disponibles y dispuestos... ...para, para ofrecer digamos su ayuda... A día también, agradecer en, a Paqui, la chica que trabaja ahí, que es un amor, que se ha volcado también con nosotros desde el minuto uno, que fuimos a pedirle también su ayuda y también hay que hay que nombrarla, digamos, a, ¿sabes? La quiero nombrar porque es que ha sido como nos ha abierto totalmente, digamos, las puertas de su casa. A One to One, que es un también una empresa, digamos, que también nos está ayudando, a, y, a otra, y a S.H. Life, que es una también una empresa que también nos está ayudando. Pues todos ellos, junto con los, con los colaboradores, junto con la bueno, con el Ayuntamiento de Málaga, que también, digamos, patrocé, es colaborador, eh, la Fundación La Caixa, Victoria, eh, por supuesto, el Pimpi, Coca-Cola, eh, Lágrimas y Favores, la fundación, la, fundación. la fundación de Lágrimas y Favores, Vía Célere, Fundación Idylic, Copicentro y Mascón. Yo creo que no se me olvida nadie. <risa> si alguien se me ha olvidado por favor que se dé por aludido y que muchísimas gracias ¿eh? que no quiero que nadie se sienta aludido ni nada entonces pues eso es un día digamos de solidaridad donde todo el mundo puede aportar de alguna manera va a haber también juegos infantiles durante todo el día que van que están organizando la peña malaguista de fútbol de básquet de, de van a hacer un montón de juegos para los niños pintacaras castillo hinchable también si el tiempo lo permite y es todo favorable pues también se va a poner un castillo hinchable, que también muchísimas gracias a Little Kangu, a Alonso, que nos va a ceder un castillo, de manera tomen también altuista, entonces, bueno, yo creo que es un día muy completo, que cualquier tipo a cualquier hora puedes ir y, no sé, cualquier actividad, digamos lo puedan hacer desde los niños pequeños, desde los más pequeños hasta los más grandes y, bueno, y, y colaborar con un euro, dos euros, tres, lo que cada uno, pues pues buenamente pueda, desde las 10 euros de la caminata solidaria, que también es healthy, es saludable, que también haces pues te levantas por la mañana un sábado y haces la caminata hasta todo el día, tomarte una cervecita o lo que quiera, no cada uno, lo que, lo que esté, pues la verdad es que es una manera muy, no sé, muy cómoda y muy fácil y muy alegre de, de colaborar. Así que, no sé, muchísimas gracias a todos por, por, por venir.